Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. De ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo. La joya de la corona de un país. Que cuando lo leí ...en el discurso del premio Nobel de Albert mí en 1957... ...me clavó. Cuando recibió ese premio Nobel tan joven... ...que ya sabéis, tendría 42, 44 años. ¿Con qué nobleza? Dijo, y te lo agradezco a ti, maestro... ...y lo digo bien alto... ...para que todo el mundo sepa que si estoy aquí... ...te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina... Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí, el valor de una buena memoria. ¡Buena memoria! No memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger tres y cuatro y seis de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, Tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a, a los valores, no puede hacerse en mi tablet. Tomar conciencia. Ahora me gustaría saber eh, qué te hizo pensar, qué sentiste. ¿Cuál es tu reflexión?